<risa> que usted los tiene, su momento es este. Bueno, eh, como Día de la Justicia Dominicana, yo traigo el, la, la, la propuesta que tiene Luis Abinader para que ustedes como son juristas, pues nos ayuden con esto y a la población entender, porque la verdad que en República Dominicana tenemos eh, problemas, tenemos problemas con la justicia, resultados, credibilidad. Eh, esperanza eh, hay muchos intereses está muy politizado y decimos politizado por no decir empresariado también <risa> <risa> muy buena eso. porque muy buena eso. Eh, eso está totalmente lleno también y lo otro es eh, tantos presos preventivos algunos juristas dicen que este nuevo código ha sido nefasto otro lo catalogan que tiene cosas positivas, que lo que hay que hacer es una modificación, inclusive eh, favorecen estas cosas. Dentro de la propuesta que tiene Luis Abinader en este marco de la justicia dominicana, está que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura y que solamente dure dos años y no tenga posibilidad de ser reelegido. Eh, no, no, seis años. Seis años. Seis. seis años. Y que no pueda ser reelegido. Y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera. Que no eh, se admita a nadie que no sea un juez de carrera. Al citar los elementos fundamentales, deben considerarse una reforma judicial. Considerarse en una reforma judicial. El Procurador General de la República, eh, ya, ya hablé de eso, eh, él ha insistido en conformar un verdadero Ministerio Público Independiente que actúe al margen de los intereses políticos partidarios y cuyas decisiones no estén afectadas por los elementos ajenos a lo que es la justicia, porque lo que hemos visto, que la justicia en el país está supereditada a intereses particulares y al ejecutivo que, que esté en, en el cargo el ministerio de la justicia debe estar ajeno a lo que es eh, el control del poder ejecutivo con esto eh, creo que se puede lograr una posibilidad real de la independencia de la justicia dominicana que guarda estrecha relación con los sectores de poder ya que su designación sería por un solo periodo y no importa el, el, el gobernante que esté eh, en ese momento en el turno en adición a la designación del procurador del consejo el, el procurador el consejo designaría dos de los procuradores adjuntos quedando la escogencia de los otros restantes en las manos del propio procurador eso es importante ¿Cómo, también ¿cómo? no no no entendí la propuesta de eh, la designación del procurador eh, el procurador verdad el consejo designaría dos de los procuradores adjuntos Quedando la escogencia de los otros restantes en las manos del propio Procurador. ¿Pero a quién se refiere? ¿A una terna para elegir al Procurador General de la República o después que esté elegido este después a que demás, esté elegido. a los demás procuradores adjuntos. Sí, digamos. sí, okay. sí, exacto. Porque el sistema hasta ahora implica que el, la, el Consejo Superior del Ministerio Público escoge una parte y el Presidente de la República elige mm. otra, seis. Seis y el Procurador General de la República. Sí. O cinco y el procurador, eh, eh, algo así Exacto, eh, él considera Siete, era en principio Ocho, son con el procurador okay. Él considera que algunas competencias Que son propias del poder ejecutivo Sean asignadas Al poder de la justicia Que podría ser un nuevo ministerio de justicia Dice Luis Y, y esto eh, Implica Que los responsables de la política criminal Sea el ministerio de justicia de la supervisión del sistema de penitenciario, sea el Ministerio de Justicia. De ejercer la representación en justicia de Estado, sea el Ministerio de la Justicia. Actuar como el órgano de adscripción de la representación jurídica ante los tribunales contenciosos una, administrativos, también sea de la una justicia. Cosa en esa parte, Fulvio, creo que lo que se estaría creando es un nuevo... Ministerio. Un nuevo... Ministerio, pero el Ministerio Público continuaría. Sí, entonces, sí, lo que estamos es creando una nueva eh, estructura. estructura por encima del Ministerio Público. No, y, porque entonces el Ministerio Público podría pasar a ser el, el, el procurador general de la República, pasaría a ser el fiscal general, que es lo que pasa sí. en otro países Es una dependencia, ¿no? Bueno, pero, pero, hay una, pero una eh, creo okay, que digamos. debiera. Yo sé que estuvo ahí avalado por juristas claro. el análisis de esto. Claro. Lo que me refiero es que me preocupa que se genere, no la transformación del Ministerio Público per se, como órgano integrado, que hasta la fecha se, así se, se consiente, y crear a dos, uno más, un poder mayor por encima del Ministerio Público, que es lo mismo que el Procurador de la República. Lo único que cambia es de nombre o sí. de mezclatura de, de cómo se designa. Ahora bien, no nos estaríamos complicando más la vida cuando lo que se debe es de viabilizar que el Ministerio Público no dependa directamente del poder ejecutivo, que no lo manipulen los políticos y que no vaya como un como pero me está eh, no entendiendo. Recuérdate que el ministerio, las funciones de Ministro de Justicia fueron pasadas por ley al Procurador General de la República porque hubo una época en que aquí habían fiscales sí. y, ministerio, y Ministro de Justicia. Sí. Eso es lo que quiere decir que se unificó ambas funciones en una sola persona. Entonces, se está entendiendo que no, no, no, no viabiliza el objeto del Ministerio Público y se le crea de nuevo el Ministerio de Justicia sí. más el Ministerio Público. Lo que me preocupa es que le dice la propuesta que hace eh, Luis Abinader plantea mucho poder para el Ministerio de correcto. Justicia. Correcto. Sí, plantea mucho poder. Dice eh, lo, lo que leía anterior, que la Procuraduría General de la República quedaría desvinculada del Poder Ejecutivo y para eso se necesita eh, sustraer de sus esferas algunas de sus competencias actuales que tiene el Ministerio Público. Eh, eh, el poder ejecutivo. Ahí es que mencionan eh, todos los poderes que dice Amado sí. asignarle. Entre ellos está también eh, supervisar el ejercicio de la profesión del abogado, coordinar el servicio de defensa pública y representar al Estado ante organismos no. internacionales y la cooperación judicial entre eh, otras funciones. El ejercicio del abogado no puede ser, el Ministerio Público de hecho tiene, todo el que comete una el Ministerio Público, con conocimiento o por acción directa de alguien, sí. tiene y se involucra, pero directamente que, el, que tenga que ver con el ejercicio de los abogados que nos no, que no, no vamos a enfrentar en un escenario, en un pleito, y que hoy, de hecho, la relación creo que en, fis, de los fiscales con abogados es armoniosa sí. en el sentido que solamente basta con que este fiscal sea probo y sea justo y sea consciente de su rol y los abogados seamos también conscientes de nuestro rol y el respeto en el pleito. Tener incidencia en el ejercicio del abogado de pleno derecho, entiendo que es un no no inmiscuirse y no puede ser una carrera sujeta a un ministerio público porque no lo es. En conclusión, es totalmente independiente. El, totalmente o sea, no. el en ejercicio, En no, conclusión, va dirigida a dos eh, aspectos fundamentales. La eliminación del Procurador General de la República como miembro del Consejo. Eso, eso es correcto. Ya, eso es correcto. Sí. Con lo cual, eh, recuperaríamos la composición inicial del organismo compuesto por siete miembros. Y así se evitaría el voto de desempate o doble voto que posee el presidente de la república en los casos lo en los cuales lo exista lo un empate en la todo. votación. Bueno, pero el, el, el tema del doble empate, del, del, del voto salvado, dice el voto salvado del presidente en la, en la concepción nacional del orden parlamentario es que admite sí. que en estos casos que el, la decisión tenga empate y luego se vaya a una nueva votación y tenga la misma, los mismos resultados, pero se tiene que tomar una decisión, el voto salvado del presidente en cualquier órgano, la ley 107 así lo establece sobre administración pública, cuando se refiere en su artículo eh, 54 y ciento y algo, no recuerdo, que los consejos, los consejos, el modo de composición y de comportamiento y sus decisiones, para que tenga valor, validez sí. su decisión, la admite el voto salvado del presidente, ya sea de la asociación, ya sí, sea de... Sí, sí, sí. me entienden? El otro aspecto es el segundo y el último, la sustitución como miembro del consejo del segundo juez de la Suprema Corte de Justicia por el del presidente del Tribunal Constitucional con lo cual lograríamos mayor pluralidad en la conformación es eso, del órgano. La sustitución como miembro del Consejo del Segundo Juez de la Suprema Corte de Justicia por el presidente del Tribunal Constitucional integrarlo. Sí, uh -huh. ahí se puede lograr mayor pluralidad en la conformación del órgano y reconoceríamos la importancia que reviste para el sistema de la justicia el presidente de nuestro mayor intérprete de la Constitución. Eh, en conclusión... Pero se igualaría al presidente sí, del Constitucional con el presidente sí, de la Suprema, sí, más sí, o menos. Sí, eso uh -huh. es lo que... Eh, eh, en conclusión, es importante que este tema se ponga sobre la mesa y que todos los eh, candidatos eh, con sus equipos jurídicos, el mismo colegio de abogados, los mismos juristas puedan eh, contribuir porque generalmente el sentir de la población es falta de confianza en la justicia y las acciones que se ven, los resultados que se ven lo, lo confirman con, eh, y, y a veces uno se siente impotente cómo la justicia administra bien para eh, la clase pobre y, y generalmente para los cuellos blancos, como se dice en el argot popular, eh, tienden a tener más ventajas eh, comparativas, porque tal vez tengan más recursos y puedan pagar mejores abogados. Bueno. Hay que buscarle una solución. Bueno.